Corriente continua, es la corriente de intensidad constante en la que el movimiento de las cargas siempre es el mismo sentido, a diferencia de la corriente alterna, tiene polaridad de positivo y negativo. Se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor, que no cambia de sentido con el tiempo, a diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. La energía eléctrica se genera como corriente alterna en las plantas de energía. La corriente alterna la encontramos en el suministro de luz doméstica. Trabaja con dos cables y no con polaridad.